Carolina, estudiante de psicología, comienza sus prácticas profesionales en una IPS en donde debe realizar intervención clínica psicológica individual. Su primer consultante es una mujer de 40 años que relata estar casada hace 15 años con un hombre que la maltrata física y emocionalmente, manifiesta sentirse constantemente frustrada, triste y con miedo. Sin embargo, dice no es capaz de dejarlo porque su familia la juzgaría debido a su religión. Para Carolina, intervenir dicho caso debe en primer lugar realizar un proceso diagnóstico en el que deberá indagar información acerca de su contexto social y cultural en el cual tendrá en cuenta sus creencias, tradiciones, dinámica familiar, pautas de crianza, grupos sociales a los que pertenece, redes de apoyo para evaluar de qué manera estos elementos podrían estar influyendo en su conducta, en su toma de decisiones, en su percepción y en sus emociones. Estos elementos, tenidos en cuenta en el proceso diagnóstico realizado por Carolina, son abordados en la asignatura de socioantropología, en donde se busca reconocer el comportamiento humano como una expresión social y cultural resultado de interacciones simbólicas e históricas a fin de realizar análisis integrales y contextualizados de individuos y grupos. La socioantropología busca conocer al hombre desde diferentes dimensiones, teniendo en cuenta religión, cultura, instituciones sociales, entre otros. Es así como esta subdisciplina de la antropología aporta el ejercicio profesional del psicólogo, brindando elementos conceptuales que le permitan analizar al individuo desde su contexto social y político y de esta manera evidenciar cómo dichos elementos pueden influir en el desarrollo de la personalidad. Además, esta asignatura le brindará nociones para el estudio de las necesidades del contexto inmediato, las cuales no pueden desligarse de la cultura de los grupos humanos.